noche y todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor el cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel, bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi cuarto tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague. Yeah, no lo dejes que te apague. Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor. Que mi carro tú te ves mejor, el carro huele a Cristian Dior, eres muy bonita para llorar por él, no merece que sea fiel, ni tampoco tu piel, oh no no, cómo hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a Cristian Dior, eres muy bonita para llorar por él.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 El cuarto huele a Cristian Dior, que tú eres muy bonita para llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel.